¡Hey muy buenas! ¿Cómo están? Solo les quiero decir que ya tengo un canal de Twitch. Van a ir a seguirme como... Tiago, guión, eh, guión bajo, extremo, extremo. Pero sin la O, solo un 0. ¿Por qué? Porque no me deja... Bueno, eh, gente, yo to, ya que Youtube no puedo transmitir directos, eh, voy a tener que transmitir directos desde Twitch. Entonces más o menos como a las 4 o a las 3, depende, yo creo que en las 4 voy a iniciar directo. Bueno, tenemos más información de, mi, de este canal en la descripción. Bueno, todo es eso. Bye.